Buenas tardes, eh, bienvenidos. Eh, muchas gracias por venir con, este, con esta tarde de calor. Eh, bajo el paraguas de, de Emprende, que es la oficina que tenéis de, de emprendimiento para proyectos que queréis eh, echar adelante, pues hoy hemos organizado un seminario. Hemos organizado un seminario con nuestro ponente, con Nacho Caballero, que nos va a hablar de escuchar, detectar, ayudar. Si es un amigo, se le echa la mano y si es un cliente, pues ¿no? Y os voy a presentar un poquito a Nacho antes de que se pongas. Es un crack, os aviso. ¿eh? Eh, Nacho Caballero es escritor y formador especializado en storytelling. Eh, más de 20 años de experiencia en la dirección de empresas. Eh, su trayectoria incluye diferentes escenarios, desde Paramount Comedy, eh, Charlas en TED, eh, Campus de Google, etc. Ha escrito seis libros que acumulan más de 70 reseñas de cinco estrellas en Amazon. porque tienen un currículum muy amplio, ¿vale? eh, Bueno, ha trabajado para empresas como Telecinco, Banco Santander, Cuatro Casas, y Divet, Bueno, Johnson Johnson, etc, ETC, ETC, Y nos va a hablar a nosotros de emprendimiento, ¿no? Nos va un poquito a contar qué forma tiene el de entender el emprendimiento y cómo nos va a animar a, a empujaros para que empecéis que a emprender. Sabéis que es la única solución, tal y como están las cosas ahora, de, de salir adelante o es una solución bastante fácil, ¿no? Entonces, bueno, Nacho, un placer verte aquí, tenerte aquí y todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Él ha dicho el currículum así en plan aburrido, tal, ladrillero, para... Bueno, se lo pasé yo, ¿eh? O sea, en ese momento lo habrán sacado algún documento que le he pasado yo. Pero yo empecé con 5 años, que me llevaron mis padres a una boda y me subí a contar chistes en la boda. Con 5 o 6 años y aquello fue un éxito y una premonición. Luego yo me he comportado como Windows, en plan sí a todo. O sea, con 16 años me ofrecieron pasar unas entrevistas en audio a texto, dije que sí. Al año siguiente fui chico de los recados de una agencia de comunicación. A los dos meses, una chica de esa agencia de comunicación montó una empresa de clipping. ¿Sabéis lo que es? ¿Quién sabe lo que es el clipping? Vale, ya te has quedado señalada. ¿Ya seguro? no Vamos. Clipping. Eso que ningún niño le dice a sus padres que quiere ser de mayor. Quiero hacer clipping, papá. Jamás. Yo tengo dos hijos, y un, uno astronauta y la otra veterinaria, creo que, es que Pero clipping no. Estuve un par de años eh, pasando... Pasé a otra empresa y con 20 años... Estaba yo estudiando ciencias políticas tan calentito, sabes tú, para concurso de televisión está bien, pero para encontrar trabajo está complicado, ciencias políticas, y me llama para montar una empresa de clipping desde cero. Ponerle nombre, buscar la oficina, y como Windows, sí a todo. Y me lancé. Bueno, es como lo pasé de mal al principio. No era el trabajo de mi vida, pero ahí estuve 20 años en algo que no era el trabajo de mi vida. La parte buena, me compré una casa, la alquilé, me permite vivir donde quiero, compré donde pude, me compré dos coches, me enamoré de dos compañeras de trabajo eh, y finalmente terminé con el amor de mi vida. Y el amor de mi vida es la que empezó a cambiar un poco o me devolvió a mi origen. Yo para enamorarla nunca he sido guapo y estas dos cejas hace un tiempo que eran solamente una. Y yo la hacía reír con mis anécdotas de la infancia, de ganés Y un día me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. ¡Pum! Me apunté a un curso de monólogos en 2008. Debuté en 2009 con un amigo que fumaba porros, compañero del curso. Éxito brutal. Primera lección sobre el emprendimiento. ¿Sabéis cuánto tardamos en esa primera actuación que tuvimos? La grabamos, la tostamos en un CD. Y gracias a lo que es. La tostamos en un CD y en una semana la enviamos, ¿sabéis a quién? A Paramount Comedy. A la semana siguiente nos llamaron para firmar con ellos. Primera lección del emprendimiento. Hay que hacer cosas. No os dejéis llevar por la, por la parálisis, por análisis. Porque a veces la diferencia entre quien triunfa y quien no lo hace es que el que triunfa hace muchas cosas y alguna le sale bien. Abrimos un canal de YouTube una semana después de haber hecho una actuación de debut. O sea, Tengo un, tengo un canal de YouTube del 21 de febrero de 2009. Sí, debutamos en San Valentín, ¿vale? La cuestión es que durante varios años estuve solapando esto de los monólogos, que por supuesto no era un trabajo serio, porque era de hacer reír, que conectaba con el niño de 5 o 6 años, pero empezaba a, a ver que me pagaban dinero por hacer reír a la gente. Y ahí me empezó a estallar un poquito la cabeza. Claro, era un plan B, no era un trabajo serio, ¿cómo te vas a dedicar al humor? Y descubrí un nicho que eran los monólogos personalizados. Y lo del nicho es importante. Porque me empecé a especializar, me desmarqué de Paramount Comedy y me empecé a especializar en los monólogos personalizados. Porque los monólogos convencionales eran un océano rojo o empezaban a serlo. O sea, ¿Quién sabe lo que es un océano rojo? ¿Qué es un océano rojo? ¿Tu nombre? Andrés. Andrés, ¿qué es un océano rojo? Es un, un mercado donde se ha saturado de esos productos. Exacto. Empezabas a saturarse ese mercado y yo descubrí los monólogos personalizados. ¿Esto qué era? esto era yo voy a tu evento y te hago un monólogo sobre tu vida o sobre la persona que tú quieras y después me empezaron a llamar a empresas y empecé a hacer monólogos sobre Telecinco y empecé a trabajar para empresas y empecé a dar formación en empresas y empecé a hablar de cómo se habla en público puesto que hacer humor es una cosa muy difícil en el sentido de que se ríen o no se ríen y eso poco a poco me fue convirtiendo en una persona que tenía un plan B ¿Y sabéis quién hizo que el plan A desapareciera? El del clipping, durante, que estuve durante 20 años. Mis hijos. Y esta es una de las claves. Porque cuando tú emprendes, tú eres dueño de tu vida. Porque tenéis que plantearos cuánto tiempo necesitáis invertir para ganar el dinero para tener la vida que queréis. Y cuánto tiempo libre os queda después de haber hecho eso. En esta empresa de clipping, cuando nacieron mis hijos, empezaron los problemas. Por resumirlo mucho, me hicieron elegir y elegí a mi familia. Con lo cual, desaparece el plan A y me quedo con el plan B. Mi padre un camarero y mi madre costurera. Experiencia en emprender, cero patatero. En ese sentido, el emprendimiento es un desafío. Me gustaría dejar claro la diferencia entre emprender y ser empresario o empresaria. ¿Alguien me la puede decir? Mi idea de emprender es poner en marcha algo, ¿vale? Hay gente que es, yo, bueno, podría ser como el enamoramiento. Hay gente que solo sabe estar enamorada, ¿vale? Está guay. Porque cuando se acaba el enamoramiento se va por otra pareja, ¿vale? Pues emprender es poner en marcha algo y ser empresario es gestionar ese algo. Tú puedes ser emprendedor y poner en marcha diferentes proyectos y contratar a gente para que los lleve, porque te da pereza, porque no te gusta, porque por lo que sea. Es perfectamente legítimo. Entonces, yo había sido emprendedor con el tema de los monólogos sin querer, sin saberlo, y cuando desa desaparece el plan A, 14 pagas, tranquilidad económica, vida previsible, aburridísima, queremos que te jubiles aquí, con 20 años, guay, con 40, digo, no. ¿Vale? Entonces, el emprendimiento me llegó, o sea, que es una cosa que yo recomiendo a la gente que tiene un trabajo, esto de, no, déjalo todo y sigue tu pasión. A lo mejor puedes empezar con una cosa, con un plan B y ver si ese plan B funciona. Ahora vamos a ver formas de testarlo, ¿de acuerdo? Pero esa fue mi forma de emprender. Y ahora no lo cambio por nada, porque yo soy dueño de mi tiempo. Con la pandemia ya ni te cuento. Cuando hemos descubierto que no hace falta ir a trabajar. O sea, no, no hace falta pagar dinero por ir a trabajar en forma de atasco. Cuando hemos descubierto que el talento está en, todo, en todas partes, en cualquier parte del mundo. Que el trabajo a distancia, para muchos trabajos, no para todos, es una realidad que cambia el panorama de la competencia y de la competitividad entre las empresas. Que puedes trabajar con clientes de todo el mundo. Y si en tu casa tienes una conexión a internet y un ordenador, y si vas a una oficina y lo que tienes es una conexión a internet y un ordenador, es una oportunidad muy interesante. ¿vale? ¿Por qué escuchar el a ayudar? Porque va a ayudar. ¿Y por qué lo vinculo? Si tienes un amigo, le echas una mano. ¿Alguien es informático aquí? Sus datos libres, informática. Los informáticos trabajan gratis, lo sabéis, ¿no? Oye, ¿me puedes mirar el ordenador que me va lento? Eso es trabaja gratis. O si eres psicólogo y te viene como diciendo, uy, me estás analizando, ¿no? Oye, te puedes dar un tip. Que es una palabra que odio, ¿vale? ¿Tip? Os digo una cosa, a base de tips nunca vais a ser todo. O sea, a base de leer tips en las redes sociales nunca vas a ser top, ¿vale? Hay que profundizar un poco más. Lo vinculo el amigo con el cliente porque esta actitud de escuchar más a los demás, de detectar si tienen algún problema, es lo que tenéis que potenciar. Y cuando encontréis algo, por ejemplo, con un amigo, a lo mejor, bueno, yo esto, una de mi hermano me dijo, Jorge, tienes mucha fan de protagonismo, digo, ya soy forma novista. Pero cuando estáis hablando con alguien, se, se percibe claramente cuando la otra persona está esperando a que tú termines para hablar de él o hablar de ella. Tenemos que hacer escucha activa para detectar si un amigo realmente lo está pasando mal o tiene algún problema y no nos lo cuenta. Detectarlo y ayudarle. Pero es que con un cliente es igual. Se trata de lo mismo. Las oportunidades de negocio están en las necesidades que detectéis. Y es fundamental que tengáis las orejas bien abiertas. Es fundamental que no penséis que la primera cosa que se os pasa por la cabeza es brillante. Porque es brillante para vosotros y seguramente para vuestra familia. Fin. ¿Vale? Entonces la idea, bueno, ahora sí veremos que terminaremos buscando clientes, pero pensemos más en detectar problemas sin convertirnos en la solución, en diseñar una solución para ello. ¿Vale? Vamos a ver el tema de la marca personal, cómo validar una idea de negocio, conseguir clientes, crear un sistema... Y detectar necesidades. Os pues pongo este eras una vez porque ¿alguien me puede decir quién es el protagonista? ¿Alguien, ¿Alguien tiene algún negocio en la cabeza o medio en marcha? ¿Alguno de vosotros o vosotras tiene algún negocio? ¿Tu nombre es? Miriam. ¿Miriam? ¿Alguno que quieras compartir? Puede ser alguno. Ajá. Estupendo. Muy bien ¿Y quién es el protagonista del emprendimiento? Cuando alguien emprende, ¿quién es el protagonista de ese emprendimiento? ¿Quién me lo dice? ¿Sí? No El cliente es el protagonista ¿Sabes cuál era mi firma hace dos años? Nacho Caballero, charlas, informaciones y irrepetibles. Como de sobra. Ese, ese, ese eslogan de quién hablaba, del cliente o de mí. De mí. Y ahora pone, te ayuda a clarificar tu mensaje. Una de las claves fundamentales es estar aquí. El cliente. Es el héroe de la historia, quiere algo, pero tiene un problema. Tú eres el guía que le ayudará a través de un sencillo plan en el que le llevarás de la mano. te animarás a tomar acción para evitar que su problema empeore y además le harás ver lo que conseguirás si te contrata. Es la historia de cualquier película de Netflix o de cualquier serie de televisión que veáis. Vosotros, vosotras, sois el Gandalf, el Yoda de vuestro cliente. Perdóname ¿no? No, no, no, no traigo a ninguno más guapo, ¿vale? Entonces es fundamental que eso lo tengamos clarísimo. Porque esto de hablar continuamente de nosotros, somos una empresa multidisciplinar, basura. Lo primero que tiene que haber en vuestra web es que solucionáis a vuestro cliente. Punto. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque cuando vosotros entráis en una página web, lo primero que pensáis es que hay aquí para mí. Porque lo queréis fácil, porque tenemos poco tiempo, porque hay muchos impactos al día. Porque la gente tiene que tener clarísimo y volando lo que solucionáis, ¿vale? Tu marca personal. Hay muchos emprendedores que cometen un error y es que, hemos comentado antes la parálisis por análisis, empiezan a hacer cursos, cursos, cursos, cursos de forma indefinida durante toda su vida y no se atreven a ser ellos mismos. Si tú tienes una forma de ser, Procura que la comunicación de tu emprendimiento se impregne de esa forma de ser, porque si no eres invisible. Es fundamental que tengamos esto claro. Eso es lo que nos hace diferentes. Esa marca personal que nos va a, a, a hacer salir, porque ahora, ahora mismo las redes sociales, por ejemplo, están llenas de copiar, pegar. Todo el mundo diciendo lo mismo: que si lo de Chanel, que si no sé qué. Todos los análisis, y todo el mundo analizando exactamente lo mismo. Hay que hacer algo diferente y que lleve vuestro sello personal. Por supuesto, que hable de lo que hacéis, de cómo solucionáis el problema. Yo me lo paso muy bien cuando voy por la calle y veo algunos mensajes en los escaparates o algunos anuncios que son confusos. Es una clínica que pone, consigue la mejor versión de ti mismo, clarifica tu mensaje. Porque leyendo eso no sé de qué va la clínica, y a lo mejor le tiro una foto y lo comento en redes sociales. Y es verdad que en redes sociales es mucho más importante la constancia que hacerlo perfecto. ¿Vale? Bien, tenemos muchos recursos que podemos utilizar de forma muy precisa. ¿vale? Hay, hay, hay formación gratuita que responde a preguntas muy concretas que nos puedan surgir. No esperemos a saberlo todo para poner en marcha un emprendimiento. Hay cosas que vamos a solucionar sobre la marcha, ¿de acuerdo? El tema de las referencias. Tenemos que, cada vez que hagamos un trabajo, tenemos que tener un sistema para pedir referencias a nuestros clientes, porque es la mejor forma de traer a nueva gente a nuestro negocio. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de sorprender, de apasionarnos con lo que hacemos. No puede ser una cosa más. No puede ser como hacer ¿De acuerdo? Aunque al final, con el paso del tiempo, es verdad que un trabajo es un trabajo. Y eso lo vamos a descubrir. Cuando emprendes, tienes otro tipo de problemas. ¿Sí y sabes, uno de los problemas que puedes tener es que no pones límites a tu horario laboral. Porque te mola tanto lo que haces que te olvidas de la familia que tienes en casa, ¿vale? También es verdad que hacer, emprender, puede ser en solitario, puede ser con compañeros, pero no hay que distraerse. Como dice Gran Cardón, aprovecha que tu competencia está mirando las redes sociales en plan, bueno, no productivo para ganarles por la mano. Tenemos que crear un sistema, tenemos que entrenarnos y tenemos que ser diferentes. Eso es lo fundamental. ¿Vale? Tenemos que estar preparados para el rechazo, tenemos que eliminar a la gente tóxica que haya a nuestro alrededor, la gente que nos dice que no vamos a poder hacerlo. Si es gente con vínculo de sangre, minimizamos el contacto, si son amigos, los eliminamos de la agenda, solo de la agenda. Pero los eliminamos. No queremos negatividad. Os recomiendo que penséis en vuestro círculo de competencia, en aquellos que sois buenos, y todo lo que no esté dentro de vuestro círculo de competencia no lo consumáis. Que os dé igual lo de Afganistán, salvo que queráis iros allí o donar dinero para ayudar. Que toda la toxicidad que hay en los medios de comunicación os hacen pensar que el mundo va, va fatal y os perjudir. Es como meter azúcar en el internet. Esa negatividad fuera. Necesitáis la energía para lo vuestro. Hacedos expertos en vuestro círculo de competencia a tope. Tenéis que ser los mejores en eso. Y dices tú, ¿y para ser experto? Bueno, para ser experto tampoco lo flipemos. A lo mejor tienes que saber un poco más que los demás. Pero se te va a notar cuando lo cuentes. ¿Vale? Y te puedes nutrir de noticias sobre aquello que te mola. Y puedes leer libros sin, prácticamente sin parar de aquello que te mola. O seminarios, eh, contenido. O sea, lo mismo que haces consumiendo noticias que ni te van ni te vienen, sobre las que no tienen ninguna influencia algo sobre lo que te apasiona. ¿vale? El tema de la competencia, no nos flipemos. Nuestro idea no es genial porque sea nuestra idea. Hay que ver lo que hace la competencia, hay que estudiarla. ¿vale? Tenemos que hacer seguimiento de lo que hacemos, no tener miedo al teléfono, procurar tener la agenda llena. Ahora veremos algunas cosas para conseguirlo. Y devolverla, o sea, coger las llamadas de los móviles que no conocemos. Imagínate que tú te pones a enviar, o sea, llamas a un montón de puertas, te llaman al móvil y no lo coges porque te piensas que ya estén. ¿Qué pasa si ya estén? Pues me cuelgas o le dices que no te interesa, pero cógelo. Que mucha gente que tiene pánico es que tienes que coger el teléfono porque no sabe quién puede ser. ¿Vale? Hay que perderle miedo a, a hacer cosas y también estar preparado para las asociaciones de los clientes. ahora lo vamos a ver. ¿A quién compran los clientes? ¿A quién conocen? a quien le minimiza la posibilidad de cometer un error y a tiene un mejor ratio de riesgo-recompensa. Casi todos somos empate en lo que hacemos. ¿Sabéis por qué entré yo en la empresa de Kiki ese verano y empecé con las cintas a grabar? Por mi madre. Que conocí a una mujer que me dio ese trabajo. Yo le dije, joder, me he enchufado. Me he enchufado veintipico años. Si lo hacen mal bajo era. Pero las oportunidades están ahí porque la gente confía en las personas. Por ejemplo, cuando vemos una oferta de empleo en, en un medio público, es pues porque no han encontrado a nadie dentro de la empresa que lo quiera hacer o que lo pueda hacer. ¿Vale? Con lo cual, es importante que sepamos que casi, lo que, casi seguro lo que hagamos es muy posible que seamos en pate con otro. Con lo cual, al final, ¿por qué te llaman a ti? Por la conexión personal. Por supuesto, lo tienes que hacer bien, si no, no te volverá a llamar. Pero la conexión personal es fundamental. La diferencia entre emprender y ser empresario. Vamos a validar nuestra idea. ¿Vale? El tema de emprender es una cuestión que os lo voy a poner poner un Imaginaros que tenéis un negocio en el que uno de vuestros clientes representa el 70% de la facturación del negocio. Tienes otro cliente que representa el 10, otro que representa 10, otro que representa 10. ¿Cómo calificaríais esa situación? vida? ¿O es un riesgo? ¿Sabéis lo que pasa cuando trabajáis para otra persona? Que tenéis un solo cliente. Es el tiempo. A mí me ha costado un poco entender esto, ¿vale? Pero al final, si tú trabajas para alguien, es en el, en el sistema en el que vivimos, elige dónde quieres estar. ¿Quieres emprender y tener un negocio? O quieres trabajar para otra persona que ha emprendido y que tiene un negocio. vale Entonces, esta, esta, esta, de, esta definición de emprender es eliminar al intermediario que hay entre tu cliente y tú. Que es tu jefe. Hay que eliminar, o sea, tenemos la oportunidad de eliminar intermediarios. Tú puedes trabajar directamente con cualquier persona del mundo. Tú puedes contactar directamente con quien quieras, como si le quieres escribir esta tarde a Iron más Igual está un poco lejos y no te contesta. ¿Conocéis a Víctor Coopers? A mí ese tío, es verdad que vive, está viviendo una charla lleva él años viviendo de una sola charla, la de la actitud, la de que somos bombillas. Bueno, pues yo una vez me metí en su web con alguna herramienta que os voy a enseñar ahora y le escribí a alguien. ¿Sabes lo que pasó? Sí, me contestó. Hemos intercambiado unos cuantos emails, no nos hemos tomado un café todavía, pero es un tío muy bajo. O sea, que todo, o sea, os quiero decir con esto que hay que atreverse, que no pasa nada, que puedes hablar con cualquier persona. ¿Vale? Y que si eliminas intermediarios, es verdad que vas a tener mayor posibilidad de beneficio económico, pero también de tiempo. Acordaros lo que os he dicho al principio, el tiempo y el dinero están conectados. ¿De acuerdo? Necesitamos dinero y necesitamos tiempo. Tú puedes emprender y si tienes éxito vas a tener o no más tiempo a tu disposición, eso la gente lo elige, pero es verdad que si trabajas para otra persona las posibilidades de que cada vez tengas menos tiempo a cambio de una parte de ese dinero son muy altas. Para que elijáis dónde queréis estar. Yo tengo claro que quiero probar la idea, porque ya he tenido mi, mi dosis de, de, de trabajo por, por cuenta ajena, Quiero probar a lo que es emprender y sentirme dueño de mi tiempo, como me está pasando ahora. Ahora os voy a contar algunas experiencias. Para validar nuestra idea de negocio, nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Podemos crearlo? Tenemos que tener claro que podemos hacer lo que queremos hacer. Eh, ¿Podemos hacerlo crecer? ¿Quiere nuestro público objetivo la solución que le vamos a proponer? ¿Van a pagar por ella? Porque nuestro héroe, Puede querer algo, pero no tener ningún problema con respecto a eso. A mí me gustaría correr una media maratón. Por mucho que me escriban los de Asics o los de Nike, no me van a convencer porque no tengo... ¿Me gustaría correr una media maratón? Sí, pero... Paso. Tiene que haber un problema, ¿vale? Entonces tenemos que hacer preguntas de indagación, si han pagado por ese servicio antes, si hay suficientes clientes para poder llevarlo a cabo. No nos tenemos a la piscina con lo primero que se nos pase por la cabeza. Yo conozco a gente que dice, no, bueno, por una idea, tal. Lo, bueno, también deciros que las ideas no valen nada si no se llevan a cabo. Esa gente que tiene mucho miedo de decir esa gran idea, por ejemplo, yo tengo una idea que hace mucho tiempo que es una pasta de dientes que sepa a leche con galletas. Es mi gran vicio nocturno. Por favor, una, una pasta de dientes que mate dos pájaros de un tiro y no me den ganas de leche con galletas. Pero bueno, lo comento aquí si alguien nos saca adelante, hablamos, ¿vale? Cuando tengamos una idea de emprendimiento, lo que tenemos que hacer para extraer información válida es preguntar a la gente que puede ser nuestro potencial cliente, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer, pero sin mencionar que vamos a sacar adelante esa idea. ¿Me explico? En el momento que tú digas que vas a montar X, la gente, dependiendo del de afecto que tenga contigo, te va a empezar a dar información de Rony sobre eso para regalarte los oídos, para no hacerte daño, para que no te sientas mal, para salir del paso. ¿Vale? O sea que tenemos que recabar, información. imaginaros que queréis sacar una app con recetas de cocina. Ahora vamos a ver un ejercicio. ¿Vale? Y habléis con vuestra madre de ese tema. ¿Qué va a decir vuestra madre? Maravilloso, a todo lo que digas. El precio que le ponga, ta, ta, ta, ta, ta. ¿vale? Pero si tienes la oportunidad de hablar con gente Sacando ese tema de forma casual, ¿vale? haciendo preguntas sobre ese tema, que no con el para con un interrogatorio, te va a servir para mejorar tu propia idea, para recabar información sobre esa idea. ¿Sí? Ahora lo vemos. Lo, importa, lo importante es preguntar a estas personas de las que está, queremos sacar esa información, preguntarles por ellos y sus vidas, por cosas que hayan pasado ya, porque la gente suele mentir o ser imprecisa cuando le preguntas sobre el futuro. Tú comprarías un producto que hiciera no sé qué, eso es una. Un, normalmente da información errónea, ¿de acuerdo? No utilizar condicionales, ocultar la intención que tienes de sacar ese producto y eh, encontrar la razón sobre, o sea, cuando alguien te dé su opinión sobre algo, encontrar la razón que hay debajo. Intentar indagar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, buenas preguntas. ¿Cómo resolvéis ahora ese problema? ¿Cuánto les cuesta? ¿De qué presupuesto disponen? ¿Por qué les preocupa? ¿Qué más han probado? Nosotros tenemos que tener claro que el producto o el servicio que nosotros tenemos, hombre, es muy difícil que a nosotros se nos ocurra algo y no haya nadie más en ese mercado. Eso nos tiene que hacer ojito, ¿vale? Pero nosotros tenemos que ser capaces de averiguar si alguien está dispuesto a pagar por algo que nosotros tenemos en la cabeza. No podemos lanzarnos con cualquier cosa. Vale. Vale. Necesito un par de voluntarios. A ser posible chico y chica. ¿Su nombre? María Paula. ahora? María Paula. María Paula. Perfecto. Este por aquí, Un chico. ¿Alguien se anima? ¿Nombre? Ramiro. Ramiro. Muy bien. Uno, bueno, Ramiro haces de, de hijo y tú poneros de pie, papá. Y tú, María Paula, haces de madre. Poneros arriba y darle un poquito de énfasis. Pues si ¿sí, queréis salir aquí, os aplaudimos y todo. No, no. Venga, venga, venga, vamos. No, no, hay nada. no pasa nada. Hay que perder. se había puesto en medio ahí, María Paula. Como para que no me saquen, ¿eh? como en el teatro. ¿sabe? Venga, proyectamos voz. <risa> ¡Un aplauso para ellos! Bravo. Tengo una idea de negocio, ¿te la puedo contar? Por supuesto. ¿Te gusta tu iPad, verdad? Me encanta. ¿Comprarías una aplicación que fuera como un libro de cocina para tu iPad? Mm, como si yo necesitara otro libro de cocina a mi Si solo cuesta 40 euros, es mucho más barato que todos esos libros de tapa dura que tienes. Bien. Y además, puedes compartir recetas con tus amigas y hay una aplicación para iPhone o una lista de la compra y video de ese cocinero que tanto te gusta. Vale, la verdad que tiene buena pinta. ¿Y crees que 40 euros es un buen precio? ¿Tendrá fotos de la receta? Por supuesto. Gracias, mamá. ¿Quieres un poco de lasaña? Sí. Muy bien, perfecto. Aplauso. Conversación entre madre e hijo. ¿Qué habéis detectado? al principio, pero sí. Sí, le ofrece la saña porque va a pasar hambre con esa. Sí, no se le Enseguida, Ramiro ha sacado. Voy a, sacar, voy, a, voy a sacar la... Exacto. ¿Vale? Entonces toda esa información está contaminada por parte de la madre. ¿Vale? Me que aquí. Repetimos el mismo, la misma conversación, pero diferente. Hecha de otra manera. Adelante. Hola, mamá. ¿Qué tal te trata el nuevo iPad? Me encanta. Lo uso cada día. ¿Qué haces normalmente, él? Ya sabes, leo noticias, juego a su locus, hablo con amigas, lo normal. ¿Qué fue lo último que hiciste con él? Ya sabes que tu padre y yo estamos planeando un viaje, quería ver dónde iremos. ¿Has empleado una aplicación para eso? No, solo un seguro. No sabía que hubiera una aplicación. ¿Cómo se llama? ¿Dónde has encontrado el resto de aplicaciones que usas? En el periódico del domingo hay una sección de aplicaciones de la semana. Y el otro día vi un par de libros nuevos de cocina en estantería de donde han salido. donde esas cosas que se regalan en Navidad? Creo que María lo, me lo dio. No lo he, he abierto nunca, como si necesitara otra receta de lasaña a mi edad. ¿Cuál es el último libro de cocina que te has comprado? Ahora que lo mencionas, compré un libro de cocina vegetariana hace tres meses. Tu padre está intentando comer masajes. So, Sobre esta versión Tenemos que ver en el contexto de que tú estás, por ejemplo, comiendo con tu madre y vas sacando temas ¿Eh? sí. ¿Qué más? Se detectan como realmente los intereses no estás juzgada por lo que él ya le dijo sino como ¿Qué es lo que realmente le importa? Primero hablo del viaje y luego ya. Es. Muy bien. Muchas gracias, chicos. ¿Alguna cosa más que recomendar? El eh, hecho, todas las preguntas para que realmente se exprese su idea, o sea, que tenga como un espacio para la desarrollar. Eso, es. Eso es mucho más enriquecedor. A la Exacto. Esta es una forma de extraer información valiosa para validar nuestra idea de negociación. Y esto incluye pensar en la gente que puede utilizar nuestro producto nuestro servicio y, bueno, intentar escuchar a, a ver, por lo menos a cuatro o cinco personas de ese perfil. ¿De acuerdo? Primero, has indagado, Ramírez, sobre el tema de cómo usa el iPad. ¿Estás estrellado, como si yo necesitara algún libro. O sea, primero has visto que no se baja aplicaciones, sino que lo mira directamente en Google. Con lo cual, a lo mejor esta idea no es... O sea, cuando hacemos esto, podemos llegar a la conclusión de que nuestra idea no es tan genial. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Y luego, has, has, has indagado en la parte de los libros. Está claro que tu madre no quiere otro libro que le enseñe a hacer lasaña. Pero al final, ¿qué ha dicho? Porque necesita comer más sano. A lo mejor ahí Sí, a lo mejor puedes terminar haciendo una, una, una app de cocina, pero con un, unas características distintas, ¿sí? ¿Bien? Perfecto. Os voy a enseñar un sistema para hacer preguntas de forma muy sencilla. Imaginemos que tenemos un negocio en el que puede haber cinco posibles beneficios, ¿de acuerdo? ¿Qué me quiere decir un negocio así que se le ocurra o que tenga en la cabeza? Esa facilito. Una floristería, ¿vale? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los motivos por los que la gente regala flores? ¿vale? Imaginamos cinco beneficios por los que la gente regala flores. Cinco motivaciones. Este se va a llamar el factor de motivación primario de nuestro cliente. Si tú consigues averiguar cuál es ese motivo por el cual regala flores o por el cual la gente quiere gestionar mejor su dinero, que puede ser por una jubilación, para dejar una herencia... En el caso de las flores, puede ser para sorprender a, un, a, a su pareja, para, yo que sé, para acordarse de un familiar fallecido, lo que sea. ¿vale? Cuando ten, tenemos ese motivo, tenemos que hacer cinco preguntas que se hacen en el orden que voy a enseñar, sin cambiar ni una sola palabra, y muy importante, guardando silencio después de hacerlas. ¿Sabéis lo que significa un silencio? Que la gente que te escucha hace archivo guardar como. Y se queda con la compra de lo que acabas de decir. ¿Vale? Cuando lancemos unas preguntas de indagación, como las que hemos visto con la receta, nos tenemos que callar y dejar hablar a la otra persona. Porque ahí, si encontramos información valiosa, tenemos que sacarla lo, lo, lo más que podamos. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, escucha atenta. ¿Beneficio que tiene este sistema? Que no lo dices tú. Lo dice el cliente, ¿Vale? En principio, estas cinco preguntas están, están, están pensadas para que cuando estás delante de alguien que necesita algo que tu producto o tu servicio solucione, ¿de acuerdo? Y te permite que el cierre, esa cosa de la que luego hablaremos, sea natural. Eso de cerrar la venta, uf, qué bien, ¿verdad? Vale. Entonces, las cinco preguntas que tenemos que hacer, en este caso, son saber cuál es el motivo por el cual eh, le preocupa, cuál es el, el tema por el cual compraba las flores, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta sería: ¿Por qué has elegido esta? ¿Vale? ¿Por qué es importante para ti eso? La segunda sería: ¿Qué pasaría si no consigues tu propósito? ¿De acuerdo? La tercera pregunta tiene que ver con preguntarle ¿Qué es lo más importante a la hora de, de adquirir tu producto o tu servicio? ¿De acuerdo? Y luego, dependiendo de lo que nos vaya respondiendo, podemos hacer una pregunta más o dejarlo como está. Podríamos instalar con una quinta pregunta o no. ¿Vale? Pero nosotros tenemos que introducir estas preguntas de forma natural. ¿De acuerdo? Cuando sepamos por qué nuestro cliente puede estar interesado en nuestro producto, o nuestro servicio, tenemos que hacer preguntas del estilo de la de cocina para indagar en ello. Para que sea esta persona, y además, si os fijáis, son todas preguntas que indagan en qué pasaría si esto sigue así. Cuando tenéis un problema gordo, quizá la floristería es un poco suave. Pero cuando una persona tiene un problema gordo, sin ser malos tenéis que, hacer, tenéis, que, o sea, tenéis que tener claro qué problema solucionáis y qué pasa si no te contratan. Ahora lo vamos a ver también, ¿vale? Diferencia entre marketing y ventas. Marketing es como la estrategia de toda la constatación, el mercado, más ¿no? la gestión de hacerlo real. ¿Vale? Muy bien. ¿Tu nombre, ¿Tu nombre era? Andrés. Andrés. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. Uh -huh. Yo le llamo, al marketing le llamo es la agricultura y las ventas es ir de caza. El marketing te da visibilidad, es algo como mucho más suave. Y la venta es un proceso que al final se produce dependiendo de cómo haya ido el marketing. Lo que hablábamos antes, si conseguimos hacer buenas preguntas y que sea el cliente el que nos dé la información del problema que tiene, de qué pasará si, no, si no lo soluciona, de cosas que ha probado y no han funcionado. Si conseguimos todo eso, estamos haciendo que se suavice la venta. ¿Sí? Nosotros en los, con nuestros clientes tenemos una, una relación que tiene tres etapas, la curiosidad, la iluminación y el compromiso. Y no se pueden acelerar. En la etapa de curiosidad, lo que nosotros hacemos a través del marketing es responder a esta pregunta. ¿Puede nuestro producto o servicio ayud ayudar, ayudar a vivir mejor a nuestro cliente, a nuestro posible cliente? ¿Le puede ayudar a sobrevivir? ¿Vale? Es una cuestión de saber cómo, o sea, que el cliente perciba cómo le podemos ayudar. ¿Vale? Tenemos que asociar nuestro producto a la solución que queremos proporcionar al cliente. Y esta, en esta etapa de curiosidad tenemos que ser capaces de llamar la atención, ¿vale? Porque al principio no tienen curiosidad por nosotros. O sea, tenemos que despertar. También el método AIDA es un método que va en esta línea, ¿vale? Atención, interés, decisión y acción, ¿no? Creo que es, ¿vale? Esto es muy parecido. Luego, en la parte de iluminación es cómo funciona el producto que le estamos ofreciendo. ¿Cómo podemos ayudar a ese cliente una vez que tiene curiosidad por nuestro producto o nuestro servicio? Todo esto de la curiosidad y la iluminación lo podemos hacer, por ejemplo, en redes sociales con contenido, haciendo inbound marketing. Ponérselo fácil, ¿vale? Que sea una cosa sencilla de realizar, ¿de acuerdo? Ponérselo fácil, es muy importante que tengáis claro que cuando habléis de vuestro producto o vuestro servicio vosotros sabéis quién sobre vuestro producto o vuestro servicio. Y otro error que se comete a la hora de emitir el mensaje es hacerlo demasiado técnico, demasiado confuso. Si tú sabes bien sobre tu tema, cuenta 10 a tu cliente. Y el otro 90, te lo guardas para... Si te, si te hacen preguntas, si le surgen dudas, si le tienes que hablar algo más de eso, que no atorillemos a la gente con las características de nuestro producto, de nuestro servicio, o todo lo que sabemos sobre este tema. ¿De acuerdo? Y acordaros que el cerebro, nuestro cerebro y el de todo el mundo, está diseñado para sobrevivir. Y gastar pocas calorías. Clarificar vuestro mensaje al máximo. Hablarle sencillo a vuestro cliente. ¿De acuerdo? El compromiso. ¿De acuerdo? Hay razones para no vender. Por ejemplo, que no hagamos una llamada a la acción. Eh, o lo hagamos demasiado pronto. Hay mucha gente que tiene todo, todo montado sobre su emprendimiento, sobre su, sobre su producto o servicio. Y se olvida de hacer una llamada a la acción explícita. El cliente no sabe cómo trabajar contigo. Tenemos que ser claros con el cliente. Específicos. Hace una llamada a la acción frecuente. ¿vale? También, si lo hacemos demasiado pronto, ese cliente no va a trabajar con nosotros. ¿De acuerdo? Tenemos que ir durándolo poco a poco. Si lo vamos iluminando poco a poco, se reduce el riesgo. ¿De acuerdo? Dicen que una persona necesita que le demos ocho toques antes de que quiera trabajar con nosotros. Pueden ser ocho, pueden ser menos. Pero les voy a contar lo que me pasó a mí este otoño. Yo normalmente, trimestralmente, escribo a todos mis contactos a través del CRM, ahora lo tenemos, y les pongo al día de las novedades que tengo, el tema de formación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el año pasado, a finales de octubre o por ahí, eh, me contestó una de estas personas y me dijo, justo ayer estaba buscando tu móvil. ¿Por qué? Porque tenía que dar una formación, ella no podía, solo hablar en público, y yo di esa formación. Y esa persona la conocí cuando di la formación, no nos conocíamos de nada. Simplemente estaba en mi CRM y durante dos años había tenido un flujo constante de contacto periódico, más o menos cada tres meses. O sea, supo de mí como seis o siete veces, aparte de lo que me vi en redes sociales, y se fue generando una confianza que me proporcionó una oportunidad de trabajo. Cuando tenemos un producto de menos coste, normalmente tiene que haber menos toques, ¿vale? Y es muy importante que montemos una campaña de este estilo por cada producto que tengamos. Por ejemplo, la curiosidad con un eslogan, con una página web, podemos despertar esa curiosidad. La iluminación con el generador de correos electrónicos o el bits. Una campaña de email puede ser esa iluminación, ¿vale? Sin ser pesados, ¿de acuerdo? Y el compromiso, una campaña de venta por email en el, en el que haya directamente una demanda de acción. ¿Sí? Luego, marketing y branding. Bueno, aquí he puesto una definición. ¿Estáis más o menos de acuerdo? El branding es cómo siente tu cliente la marca y el marketing comunica una oferta específica. ¿De acuerdo? Un error que suelen cometer muchos emprendedores es invertir mucho dinero en la marca y no centrarse en el problema que se soluciona. Por ejemplo, si eres una empresa desconocida, que crea una batería que permite recorrer mil kilómetros sin repostar, la pregunta es, ¿qué hacemos, branding o marketing? ¿Marketing? Porque la solución es tan llamativa que ya podrás hacer branding después. Pero céntrate en el problema que solucionas. Que muchas veces nos ponemos con el emprendimiento y empezamos por el logo. Que sí, que es importante. ¿Vale? Se ve la N de Nacho Caballero ahí arriba. ¿Sabéis lo que es, ¿Qué creéis que es? ¿Eh? ¿Un logo? ¿Un logo? Sí, pero ¿qué es la N? ¿Pero es algo o os sucede algo? ¿Está al revés? ¿No? ¿No sabéis lo que representa? <risa> puede ser un marca páginas pero en realidad es el martillito este que tienen las máquinas de escribir por eso está al revés ¿Vale? mola pero es secundario en este caso <risa> hay que explicarlo efectivamente vale eh Ahorrar tiempo, ahorrar dinero, recorre la distancia que necesitas con tu coche eléctrico. Esto sería un mensaje de marketing muy efectivo para esta empresa. Que luego se llama como sea. Bueno, ahí tú, te puedes, tú puedes llamar a tu empresa, eso también es un tema de emprendimiento importante a tener en cuenta. Te puedes llamar cliente y tener que explicar muchas cosas. O te puedes llamar Fontanería Manolo. Y te ahorras una pasta en marketing. Porque ya sabes lo que solucionas. ¿vale? Hay muchos negocios ahora, muchas iniciativas. Esta, no sé si fue ayer esta mañana eh, delega, tu, delega tu negocio se llama no me ha dado mucho caso Delega tu negocio es, una, es un, un emprendedor que te ayuda a que cuando estás creciendo con tu negocio, te ayuda a delegar o sea, delega, creo que delega tu negocio.com ¿vale? se va a ahorrar un montón de pasta en, en, en explicar lo que hace o sea, que también es otro que lo tengamos en cuenta a la hora de emprender el marketing bueno es un ejercicio de memorización, no hay, que ser, no hay que escribir lo bonito, hay que ser claro. No nos pongamos poéticos. Que cuando leamos la frase sepamos que va de eso. ¿Vale? Uh, y deja que sea el cliente el que te encaje en su vida, que tienen que entender, es primordial. ¿Vale? Vamos a ver un poquito, con un poquito de zoom, el tema del personaje. Ya hemos hablado de él, es el héroe de nuestro, de nuestro emprendimiento, tiene un deseo que quizá tengamos que estimular ese, eso que quiere ¿vale? y si realmente lo quieren te van a prestar su atención si eres capaz de hablar de lo que nuestro cliente quiere le vamos a despertar esa curiosidad es el héroe de la historia lo más importante de todo es el problema, os acordáis de los perdidos, ¿cómo arranca perdido? capítulo 1 yo me quedé en el 6 <risa> capítulo 1 ¿quién se acuerda? ¿Cómo, ¿cómo arranca Lost? <risa> Lo primero que hace es el ojo de Jack. ¡Pam! Que se abre. Se abre el ojo y en dos minutillos, un minuto y medio, creo que sale un perro, y se ve que es una playa con un avión estrellado. Si veis ahora los contenidos en, en, en Netflix y demás, cada vez el problema se pone antes. Más llamativo, el primer capítulo suele ser un subidón y luego todo deriva de en impresionante. ¿vale? O sea, no se sostiene. Me acuerdo de la del único hombre que había un se ponen todos los hombres y solo queda uno. La premisa es muy buena, pero luego es un rollo. ¿vale? Luego eso, ¿eh? Tenemos que identificar el problema y el problema es el eje de nuestra comunicación. Ojo, que aquí entrar en el vendehumismo, vende vender humo, es muy peligroso. ¿vale? Pero el problema de nuestro cliente es lo que más le importa a nuestro cliente. Y tenemos que hablar de él de forma honesta, sin exagerar, sin manipular. ¿Sí? Hablemos con claridad, que resolvemos y con el problema arranca, toda. arranca todo. Conoce un guía, que somos nosotros, no quiere nada otro héroe. ¿De acuerdo? No, no controlo mucho de cocina, pero para hacer eh, un pastel o un pan, sobre todo si es un pastel, necesita mucha azúcar, pero quizá un, un poquito de sal. Vale, pues el azúcar es tu cliente y la sal es este. tu. O sea, cuando entres en una página web, vais a ver si empieza a hablar de sí mismo la persona. Yo, yo, yo, yo, yo. bueno Sin embargo, hay páginas que directamente te ponen un mensaje que ataca tu necesidad. ¿Vale? No buscan otro héroe, no pueden resolver el problema porque si no, no, no te necesitarían o no lo tendrían, mejor dicho. Y tenemos que demostrar, demostrar empatía y autoridad. Empatía, sé cómo te sientes, he pasado por lo que tú has pasado y autoridad, he trabajado con estas empresas tengo testimonios te de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos pasamos de autoridad, ¿qué pasa? Que nos convertimos en otro qué. En otro héroe. Y eso no lo quiere cliente. ¿Vale? En realidad, el guía es el fuerte de esta historia. Todo es el fuerte de la historia. Y el héroe te necesita a ti para conseguir su propósito. Tenemos que hablar de, o sea, de los principales fallos que suelen tener los negocios, sobre todo, que comienzan es eh, no hablar del problema, ser muy tenues en la llamada a la acción y no recordarle al cliente qué pasa si me contratas o qué pasa si no me contratas. Eso lo tenemos que manejar en nuestra comunicación con ligereza. vale Le tenemos que proponer un plan. Hay gente que prefiere no hacer nada que ponerse en marcha. Conozco gente que no oye bien y simplemente con el tapón de cera. Lo tendrían solucionado. Pero no mueven, no se mueven para solucionar su problema. Con lo cual tiene que ser fácil. ¿Vale? La gente pone excusas. Tiene que ser un plan sencillo. Tres partes para ese plan. Tres. Máximo cuatro. Pero no más. No puede ser complicado trabajar con nosotros. Tampoco tiene que ser complica complicado pagaros. Facilidades al máximo. ¿De acuerdo? Entonces esto... ¿conocés? Hay comercios todavía que no te aceptan tarjetas. No me acuerdo, en, ya había pasado la pandemia. Estamos en un kiosco, compramos un montón de cosas de estas que contaminan el planeta, una revista para nuestros hijos y Y vamos a pagar. 35 euros. No tanto, ¿sí? Vamos a ir los Tenemos que facilitarse, aunque, aunque sea una comisión de Paypal, que Paypal te mete una clavada de comisión. Que me da igual. Y si un cliente te contrata por mil euros y te tienes que gastar eh, 80 euros en una herramienta para facilitarte el trabajo de ese cliente, invierte. Que si eres un rata, no vas a poder vender tu producto o tu, o tu servicio a un precio al precio que se merece. Si tú no aprecias la calidad, tú no vas a ser capaz de vender calidad. ¿De acuerdo? No estoy hablando de derrochar. Pero si tú compras buenos productos, compras, quizá menos, pero compras mejor, mejores productos, va a ser más fácil que vendas un buen producto. Porque si no tú, antes de que tu cliente te ponga una objeción sobre el precio, vas a decir es que esto es muy caro. Si tú no lo pagarás, el cliente no lo va a pagar. Eso es no lo que tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Si nos falta el CTA, van a dar por hecho que no les podemos ayudar. ¿De ¿Qué, ¿Qué queremos evitar? Pues, ¿qué pasa si no nos contrata? Pueden perder dinero, pueden perder salud, pueden tener un final trágico. Eh, la gente se moviliza más por evitar una pérdida que por conseguir un beneficio. ¿De acuerdo? Tenemos que tenerlo en cuenta. Y tampoco asustar demasiado a la gente. Si les asustamos demasiado, van a huir. Les va a dar miedo. Yo fui a un dentista infantil con mis hijos y salimos corriendo. O sea, mi hijo, mis hijos son razonablemente monos, han salido a la madre. Pero vamos, entré allí, tienen 8 o 6 años y salí pensando que iba a tener a slot el de los bunis, cuando mi hijo sí que es adolescente. ¿sabes qué es el slot? El de chocolate. me tiene tienen abajo? Tío, bueno, ¿no? pero su hijo asustado. No, porque eso le va a provocar bueno, en 5 años, si tiene que poner a mi hijo una parada de para 4 horas, lo que no tienes hijos. Me están diciendo cosas que no son reales. Y si lo son, me da igual, salimos ello. ¿eh? No hay que asustar demasiado. Cuando hablemos de lo que vas a conseguir si me contratas, tenemos que ser visuales. Imagina, tacatado. -ta. ¿Vale? Y si somos capaces de construir todo esto, vamos a tener una caja de herramientas, como siete piezas de Lego, de las que vamos a poder manos para todo nuestro marketing y nuestra comunicación. Tenemos que pensar qué problema resolvemos hablar del problema del otro, evitarse de héroe y mencionar qué pasa si no nos ¿Sí? Además de todo esto, hay una identidad aspiracional. En quién se quiere convertir tu cliente, desde el punto A en el que no te conoces, hasta el punto B en el que se te ha contratado. Ese arco del personaje es el que nosotros tenemos que tener claro. Si te compras un Rolex ¿Tú qué te estás comprando? ¿Te estás comprando un reloj? ¿Qué te estás comprando? ¿Estatus? ¿Habla más alto? ¿Elegancia? ¿Elegancia? ¿La marca? ¿Qué te, ¿Qué te hace sentir? Flipa. ¿Y un Tesla? ¿Está? ¿Estás comprando un coche eléctrico o qué te estás comprando? Una pantalla con ruedas. Una pantalla con ruedas. Como Ikea, que era una tienda de muebles con restaurante y ahora es un restaurante con tienda de muebles. Una, una pantalla de muebles. ¿no? Te estás comprando un Tesla, ¿no? De ese late ¿eh? de los coches, ¿no? ¿Vale? O ese cuchillo de 50 euros de la tele tienda que te hace sentir aventurero. ¿Y tú lo máximo que haces el domingo es ir a ver a la leche? ¿Y el cuchillo ese de aventurero? ¿Para qué? Para, para cortar el fuete. Si eres de los que lo corta, ojo. En casa papadilla son 16 en la casa y llevando dos y se, se extrañan de que se acabe. ¿Vale? La entidad, identidad aspiracional. Si nosotros tenemos claro esto, con esas conversaciones que os he contado antes, de la receta de cocina, si tú vas acumulando toda esa información y tienes claro ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué supone que te contraten? Todo eso tú lo tienes que utilizar en tu comunicación, en los emails, en las conversaciones, incluso en cuando te digan no, porque en un futuro tú podrás recontactar con esa persona. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al problema, tenemos, si hay un villano, tenemos que identificar al villano, el malo de la película o la mala de la película. Problema externo, interno y filosófico. Esto lo tenemos que tener muy claro a la hora de aprender. Problema externo es, duermo mal en este colchón. Es algo físico. Problema interno es, eso me hace sentir inactible, me echa corta, discuto con todo el mundo, mal humor, cansancio. Y problema filosófico, o sea, el interno es, es emocional. ¿vale? El primero físico, el segundo emocional. Y el tercero el filosófico es que todo el mundo tiene derecho a descansar bien. Y este mensaje también lo tenéis que tener claro vale, para pues, construir vuestro Todo esto lo tenéis que tener claro y toda la información que os pueda dar la gente real sobre vuestro producto o vuestro servicio, mejor que lo que. ¿Vale? Por ejemplo, la vida es demasiado corta para estar en un atasco. El tráfico no es divertido. No te detengas. Fuiste diseñado para algo más. Esto, ¿qué puede ser? ¿Qué producto puede ser? ¿Una moto? Sí, una moto podría valer. Sí. sí. Son bicis eléctricas. ¿Vale? Pero tienes que apelar a, a, a la persona que puede utilizar esto. Tú fuiste diseñado para algo más, no para estar en una paso todo el día. ¿Vale? Deja de perder ventas, te sientes confundido con tus clientes. No tiene que ser así. Tus clientes merecen toda tu atención y dásela ¿Alguien se me ocurre que puede ser? Un CRM. ¿Sabes lo que es un CRM? Es Una herramienta de gestión de clientes. Aquí te están vendiendo un CRM y están apelando a lo que te pasa aquí en este momento. Lo que te seguirá pasando y qué pasará si me contratas. Problema externo, interno y filosófico. El externo, deja de perder ventas, te sientes confundido. Esto no tiene por qué ser así tus clientes se merecen lo mejor de ti. Y por eso, el ser reino. En Star Wars, tenemos el problema externo, destruir la estrella de la muerte, el interno, saber si Luke Skywalker, Skywalker tiene lo suficiente, o tiene lo que hay que tener para ser un Jedi, y el, el filosófico, ser bien contra el mal. En los juegos del hambre, no lo he visto, ¿vale? no lo he visto entera, creo. El externo, sobrevivir, el interno es ser auténtica, la protagonista, y el filosófico es la democracia contra la tiranía. Esto lo tenemos que tener claro en el problema que solventamos a nuestro cliente. Como, ve, como veis, hay mucho trabajo antes de tirarnos a la piscina del emprendimiento. Hay que currar. O sea, que aunque, salga, aunque la idea sea buena y no sea un, un océano rojo, sino que esté azul marino, hay que currar mucho. ¿Vale? Hay que trabajar mucho. En Karate ¿cuál es el externo de Tatatam y de Sam? ¿Quién ha visto Karate Kid? ¿La de los 80? ¿Cuál es el problema externo de Tatatam y de Sam? No, la... ¿Qué le dan? ¿Le dan? ¿Le dan bar A cosas por la... Le dan palizas. Problema físico. ¿Internos? ¿Cómo la hace sentir? Inseguro, vale. miedo, seguro. Seguro, miedo. ¿Qué más? Indefenso. Indefenso, ¿vale? ¿Y filosófico? ¿Superarse a sí mismo? ¿Se entrena para superarse? ¿Perdona? ¿Se entrena para superarse, para poder sentirse no más seguro? Pero... Nos elevamos al. Todo el mundo debería, todo el mundo tiene derecho a. Esto es como subir, elevarte un poco y decir: no, no, no, esto no tiene por qué ser así. Es que todo el mundo tiene derecho a defenderse, vivir en paz, ser respetado. Si conseguís que vuestro producto o vuestro servicio sea la patada de Karate Kid, ya lo tenéis. Porque con esa patada, aparte que a mí casi me echan de cine, <ríe> de la emoción, eh, acabo con los tres problemas. Aunque luego está Cobra Kai ahí que. 9 de septiembre de la quinta temporada, ¿vale? Por acá hay la, la versión 30 años después de Karate de tiempo. O si sea, alguien no lo sabe, es muy friki y muy adictiva, ¿vale? Vuestro producto o vuestro servicio tiene que.. No tiene por qué acabar De los tres, ¿cuál creéis que es el más importante? ¿Por qué? Me digo ahí, tira, no digo la ¿no? Máximo. ¿Perdón? La mayoría de las empresas se miran aquí. Atacan al externo. El más interesante a atacar es el interno. El filosófico puede que el cliente, que el cliente le cueste entenderlo. O es una cosa Primero hablarle, hablarle, hablarle del interno para después hablarle de acuerdo. Del vale. En un tema de seguros, por ejemplo, alguien tiene un seguro, quiere evitar el riesgo, hay un anuncio con un famoso, le ofrecen un plan contra el riesgo, pide presupuesto, consigue una vida tranquila y evita una vida intranquila. Este sería un ejemplo de empresa. Comprar un coche de segunda mano, tiene un coche, tiene miedo al timador vendedor, busca una marca fiable que sea el proceso sencillo, comprar el coche, tener una buena experiencia y que no le engañen. Esto habla de los sentimientos que tiene la persona frente a la idea de comprar este, estos productos o servicios. ¿Vale? El marketing, darnos visibilidad sobre lo que hacemos. ¿Conocéis Fiverr, por ejemplo? ¿Sí? Es una plataforma de freelance. Vale, es una plataforma de freelance en la que os podéis apalancar para anunciaros gratis. Podéis trabajaros en un posicionamiento de marca de vuestra marca personal que os puede llevar un tiempo considerable. O podéis apalancaros en esta plataforma que ya tiene visibilidad. ¿De acuerdo? A mí me han llegado trabajos por fire, Sobre todo del extranjero. Y os puedo asegurar que la gente no se sea. Haya... O sea, lentes americanos, canadienses y demás, aparte de que te da un poco de impresión trabajar en inglés, te puede dar un poco más o menos impresión, ¿vale? Pero, pero es una cuestión que te da una visibilidad brutal. yo cuando lo me metí, me empezas a salir trabajo, digo, ¿qué pasa aquí? Y es una puerta de entrada para luego tener clientes de forma constante. Te da mucha visibilidad sin tener que tener una marca personal muy desarrollada. ¿vale? El tema de Canva, eso sí lo controláis, ¿no? Aprovechar vuestra firma de correo y vuestro banner de LinkedIn tienen que ser vuestras vallas publicitarias. Fundamental. Que las percibáis así. Son vuestras varias publicitarias. Anunciaros ahí. Poner el problema que solucionáis en el banner de LinkedIn o en la firma de correo de, bueno, Y en la firma de correo electrónico. Los dos. ¿Cómo conseguimos visibilidad, tiempo, dinero, suerte? La suerte no la controlamos. ¿Tiempo? Si tenéis algo en la cabeza antes de dar la alta de autónomos o de montar una sociedad, empezar a generar contenido sobre ese tema. En forma de podcast, en forma de blog, en forma de lo que sea. Para tener autoridad sobre ese asunto. Para que la gente os perciba como expertos en eso. Es preferible que hagáis eso a que sigáis repitiendo cosas que ni os van ni os vienen. Pensar en vuestra marca personal y utilizar las redes sociales. Ahí, o sea, utilizar vosotros a las redes sociales en lugar de que se utilicen a vosotros las redes sociales. Hacer cosas en la vida real y contarlas en las redes sociales y que todo sea acorde a lo que queréis vender o queréis hacer por los demás. Cuando tenéis una entrevista, tú googleas, debería googlear a la persona para saber de qué tipo cogea, pero también lo van a hacer contigo, antes o después de la entrevista. Y lo van a hacer y lo que tienen que encontrar tiene que ser coherente con lo que tú transmites en la vida real. ¿Vale? Un blog, un podcast, YouTube, Twitch, TikTok o una página web. TikTok no es solamente para bailar, ¿eh? Hay desde asesores financieros, gente que se dedica a nutrición, agencias de viajes, hay de todo. Hay un abogado que se llama LOTIS también. Yo contraté a una que estaba en TikTok para una... Un problema que tenía con el banco, me cobró 15 euros con un formulario de pago que a través de PayPal o Stripe. Creo que era PayPal. Me pareció tan absurdo, tan fácil, que lo hice y me ahorró una pasta con el banco. Era un asesoramiento de 15 euros. Claro, si yo tengo algún problema ahora con el banco, voy a trabajar con ella. No a ese coste. Seguramente me cobre. ¿Eh? Esa. Se llama la banquera Cañera. ¿Vale? Os decía antes que vivimos en una época en la que se eliminan los intermediarios, incluido vuestro jefe. Y emprender es una oportunidad para hacerlo. ¿Vale? La página web, bueno, aquí los que seis de WordPress me vais a echar a los millones, para que ¿vale? yo utilizo Wix. Eh, la estructura tiene que ser, ¿qué haces por tu cliente ¿Qué está en juego? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué eres el guía, empatía y autoridad? Un plan sencillo, y un párrafo sí. que refuerza un poquito el segundo. Pero ese es el orden de la página web. Primero tu cliente, cuál es el problema, cuál es tu propuesta y cómo lo solucionas y demás. Sí. En el tema de podcast, no se ve bien, Spreaker y anchor.fm, que es la más fácil, es gratuita, 100% gratuita la primera, que es la que utilizo, para tener un podcast sobre... O sea, bueno, ya, pasa, ya está pasando con el podcast, pero es un, es un formato que tiene muchísimo potencial. Y decíamos tiempo, dinero, suerte. En el caso del dinero, invertir en publicidad para acelerar el daros a conocer. La publicidad más sencilla que yo veo es la de Instagram. Porque si tienes un perfil que va sobre el tema que tú solucionas, promocionas una publicación de forma muy sencilla. Y las plataformas de apalancamiento: pues Fieber, que os he contado, está en inglés, Workana, que también es en castellano, Outboard, Freelancer, la propia Amazon. Yo publicando los libros. ¿Sabéis quién está entre, entre la gente que me lee y yo? Solamente está Amazon. De cada libro que yo vendo, un libro a 3 euros, yo me llevo 2. Y de cada, de cada libro impreso, un 60% me llevo yo. Que soy el que escribe el libro. Y encima te posicionas como experto. Publicar un libro en Amazon es gratis. Y refuerza mucho tu marca personal. Y te dirás, ojo, pero te un libro. ¿Tienes alguna presentación sobre lo que te gusta hacer? Pues si tienes la presentación ya tienes el libro. Ya tienes el esquema del libro. Y, te o sea, y, y, y se vende, de repente ves que han comprado tu libro en Brasil. Y yo, pues algún español que está por allí, ¿vale? Pero... ¿A qué te dedicas? Esto es muy importante, esto es lo más importante de lo que vamos a hacer. ¿A qué te dedicas? ¿Alguno de vosotros trabaja? ¿Vosotras? ¿Nadie trabaja? ¿A qué te dedicas tú? Eh, creo contenido para redes sociales. Creo contenido para redes sociales. ¿Alguien más? ¿Tú? ¿Especialista en concurso, sí? Vale. ¿Alguien más? Esto que vamos a ver es lo más importante de toda la sesión de hoy. Que respondáis bien a quién os dedicáis. ¿Vale? Vamos a verlo. Tengo un gimnasio. ¿Qué os parece? Repídanme. Habla más alto que no os Normal, ¿no? Vale. Tenemos que pensar: personaje, problema, solución, resultado. Para responder bien a qué, te, a qué te dedicas. Esto es fundamental. ¿Vale? Personaje, madres, problema, muy ocupadas, solución sesiones cortas y con objetivos. Resultado, salud, salud y energía renovadas. ¿Quién me lo construye? Ayudo a. ¿A madres? Vale, más o menos. Ayuda a madres súper ocupadas a través de sesiones cortas y con objetivos y gracias a ello consiguen salud y energías renovadas. Esto dirá, joder, esto suena muy pedante para soltarlo en una barbacoa del domingo, ¿no? Lo tenéis, que o sea, lo tenéis que interiorizar. ¿Sabes qué? Pues mira, yo ayudo a madres que están superviadas, les hacemos sesiones cortitas de entrenamiento y gracias a eso están llenas de energía. Contarlo con naturalidad, como una conversación de la conversación de la madre y el hijo, introducirlo con naturalidad. ¿A quién ayudas? Problemas, ¿A quién ayudas? ¿Problemas solución, resultado. ¿De acuerdo? Auxiliar administrativo. ¿Vale? Empresas, ese personaje, problema marrones, solución, recursos para lidiar con quejas de clientes y mantener el resultado, mantenerlos satisfechos y mejorar los resultados de la empresa. Esto es de una cliente que yo tuve. Ofrezco a las empresas solucionar los problemas con clientes difíciles que nadie quiere tratar. Me gusta afrontar el reto de, de reconducir a un cliente descontento y, como resultado, la empresa lo mantiene y sigue creciendo. Esto lo tenéis que interiorizar. ¿Tenéis alguna canción vergonzosa que, que llevéis o que pongáis en el coche cuando vais solos? ¿Andrés? ¿No Venga, dila. No, ninguna canción que me dé pena, no. ¿Alguna canción? Aunque no sea vergonzosa. ¿Qué canción os ponéis en el coche cuando vais solos? Venga, una, una. La de slomo no vale porque no sabemos el mensaje que tiene. ¿Vale? Bueno. Os tenéis que saber nuestro one-liner como el estribillo de vuestra canción favorita. Por delante, por detrás, para arriba, para abajo, más largo, más corto. Tenéis que negarlo a reducir a una sola frase que os quepa en la firma de correo. ¿Vale? ¿Y sabéis lo que tenéis que hacer para que os pregunten a qué te dedicas? Preguntad tú a qué te dedicas. ¿Hace un follow-up de esto, te ¿Vale? Que lo preguntan a ti y le sueltas tú. Problema, solución, resultado. Y esto es lo más importante. Porque vais plantando semillas, porque la mayoría de la gente contestamos soy contable, soy de marketing digital, hago páginas web. No. Problema, solución, resultado. Bueno, sujeto, problema, solución, resultado. Es lo más importante que tenéis que hacer. Que tenéis que decir. Aunque suene un poco americano, un poco tal, pero si lo... Si os lo sabéis, como vuestra canción favorita, al final lo vais a soltar de, de forma natural. Y eso es importante. Cuidados. ¿Y qué es vender? Escuchar desde para ayudar, amigos y clientes. Bueno, ¿Conocéis el logo de Wall Street? No no, no, no, no, no lo vamos a poner porque si no se nos va a decir ¿Vale? El logo de Wall Street, ¿habéis visto la, la película? Sí, sí. Es manipular, o sea, ahí utilizan la persuasión para manipular a la gente. Pero es una película muy buena en la que se ve cómo se tiene que utilizar. ¿Cómo te, tienes, ¿Cómo te tienes que vestir para hablar con tus clientes aunque estés en casa o aunque hables por teléfono? ¿Cómo te tienes que echar tu colonia favorita para hacer eso? ¿Cómo no vale hacer eso en pijama? Cuando hables con la gente aunque no te esté viendo. ¿Cómo te tienes que preparar para una reunión de Zoom? Y bueno, la parte de abajo la dejamos a criterio libre, ¿vale? Pero todos sabemos de qué estamos hablando. No es lo mismo estar cansado con tu ropa favorita que ir de cualquier manera, ¿vale? Siempre estamos vendiendo. En una entrevista, para pedir un ascenso, para tratar con socios, para emprender, para negociar con tus hijos, siempre estamos vendiendo. Siempre estamos negociando. Oliver y Alma, 8 y 6 años, estoy en el parque. Yo me quiero ir dentro de 25 minutos. Yo me les digo... Cariño, nos vamos dentro de 15 minutos. No, papá. No. 20. Vale, 20. Están negociando. Tú no puedes llevar a... Bueno, probad hacerlo y digo, lleváis a Chucky. En medio de tu hijo, ¿vale? Tú no puedes llevártelo por la brava. Venga, que nos vamos a casa. No. Hay que negociar. Y tienes que manejar eso. ¿Vale? En el tema... El tema de las comisiones, ¿no? Si tú quieres conseguir salud, la comisión es cuidarte. Si quieres amor, la comisión es enamorar a alguien. Si quieres el tema de los hijos, pues lo vas a tener que convencer en muchas cosas. Bueno. Actitud ante la venta. Ante la venta de vuestro propio producto o servicio. yo ya os digo que si habéis hecho bien el trabajo que hemos visto antes, va a ser mucho más fácil que todo eso. La venta va a salir sola. Si la gente te percibe como una persona que sabe de lo que habla, que es experto en lo suyo, va a ser muchísimo más sencillo. Y la, la venta se va a hacer sin fricción. ¿De acuerdo? Hablar menos, escuchar más, apuntar lo que te diga el cliente y cuidar el lenguaje no verbal. Es importante que lo cuidemos. Posición de apertura, que se vean las manos, no cruzamos los brazos. Eso es por frío, ¿verdad? <risa> Ese tipo de cosas. Tampoco sesionamos, ¿vale? Pero ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Tipos de clientes, tenemos el motivado, que está convencido de que va a trabajar contigo. Tenemos el potencial, que puede llegar a motivado. Tenemos el curioso que andaba por allí, y normalmente nos hace perder el tiempo. Y tenemos el accidental, que hay que huir de él como la peste. Un cliente nocivo, que nunca nos va a comprar, hace pregu muchas preguntas obvias, prueba demasiado, fingen y sobreactúan y una confianza exagerada. Que los cargas. ¿De acuerdo? Clientes que nos dicen que no, podemos enviarlos a la competencia. Incluso si nosotros decimos que no, porque no encaje en lo que le podemos ayudar. Le enviamos a la competencia, no pasa nada. Averiguamos sus motivaciones. vale Y quizás nos den nuevas ideas. Si tú escribes libros en Amazon, sabes lo que puedes hacer antes de escribir el libro. Miramos los libros de tu que ya están escritos sobre ese nicho y ver lo que la gente pone en las reseñas. Lo que echa de más, lo que echa de menos. Y escribir un libro que sea mejor que lo de la competencia. Te lo pongo como ejemplo. De la información que te da alguien que te dice que no. No lo desprecies. nunca. Y los que te dicen que sí, siempre superan las expectativas. Eso lo tenemos que hacer siempre. Y los tenemos que cuidar siempre. ¿De acuerdo? Tenemos que estar pendientes de ellos. Tenemos que tener, es muy importante esto, cuando les hemos vendido una vez, lo más fácil es volver a vender a esa persona, porque ella confía en ti. Cuando pensemos en nuestro emprendimiento, no pensemos solamente en un producto o un servicio, que tengamos una escalera de productos que le podamos ofrecer. Imaginemos que haces mentorías con clientes y que contaban tres sesiones. En la segunda sesión, ya tienes que estar hablando de que estaría genial que hiciera después esto. Que tenga sentido. Tú la tienes que tener diseñada antes. ¿Para qué? Para ir haciendo con esa persona nuevas asesiones. ¿Vale? Para alargar ese cliente siempre. O sea, siempre con el espíritu de ayudar. Eso nunca lo perdamos de vista. ¿Cómo vamos, bien, Si quieres, dejamos 10 minutos. No sé si quieres que dejemos 10 minutos de preguntas. ¿Tú ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere formular preguntas? Nos quedan algunas, pero. Lo fundamental está, está listo. ¿Alguien tiene formular alguna pregunta? Si no participamos un poquito más. ¿Preguntas, dudas? En lo que nos queda, en lo que nos quedan 10 minutos, levantéis la mano y sin problema. ¿Vale? Umbral de compra y umbral de dolor. Esto lo es que os estoy contando es del logo de Wall Street. El logo de Wall Street lo que os propone, y esto es, es más importante de lo que parece, Empatía y autoridad. Os he hablado antes de la empatía y la autoridad. ¿Qué pasa si nos pasamos de empáticos? Por pues esto también pasa. Si te pasas de empático, ¿qué pierdes? Si te pasas de simpático, si te pones con un cliente de tres cuartos de horas a hablar de la vida, jiji, jaja, no sé cuánto, no sé qué, te va a dejar de percibir como un profesional. Que no le importa perder el tiempo, no, no perder. Que no le importa, en vez de estar 15 minutos y ir al tema, o 20 minutos no le importa estar 45 minutos ¿vale? puede haber clientes que te exijan eso pero tú tienes que tener cuidado de no perder el objetivo y el logo de Wall Street te dice que es un, un viaje de línea recta, le puedes dejar oscilar un poco por arriba y por abajo pero tiene que volver a la línea ¿vale? porque cuando todo se convierte en un colegueo, dejan de verte como un profesional os he dicho al principio que seréis vosotros mismos pero que tengáis en cuenta que estáis trabajando, que es un trabajo. ¿De acuerdo? Umbral de compra y umbral de dolor. Si una, gente, una persona es muy tacaña, va a ser más difícil vender a esa persona. Bueno, muy tacaña o muy exigente. O se piensa mucho en las cosas. Esto da para otro, otro, otra sesión. El tema de las personalidades, tal La gente que es un con patas o con piernas. Es muy difícil vender a esa persona si no le convences con números. Y el umbral de dolor, si no, no, si no es demasiado elevado, si no es muy elevado, va a ser muy difícil vender a esa persona. Si lo tiene muy bajo el umbral de dolor, si ese problema que tiene nuestro héroe o heroína es muy suave, no se va a movilizar para solucionarlo. Por lo cual, la mejor forma de bajar el umbral de compra, ¿cuál es? Subir el de dolor. ¿Vale? Nosotros podemos tener claro que una persona que duerme mal en un colchón puede terminar divorciándose de su mujer o de su marido. Porque eso afecta al estado. Me he puesto un poco heavy, ¿vale? ¿Sabes? Pero si tú hablas con una persona que tiene ese problema o con un amigo, porque tú vas a sacar un colchón para guardar después de abajo, ¿vale? Con un amigo que, que, que tiene ese problema, y en una conversación, tomando una caña, es que es muy importante, lo de, lo de hacer esa, esa investigación es lo bueno que tiene el emprendimiento y lo malo también, ¿vale? Que luego te cuesta desconectar. Pero si tú tienes una conversación con un amigo tomando una caña y te habla de que duerme no mal, dices, es que estoy muy bien afectivo En vez de soltarle tu rollo, explora, a ver, que, que, porque a lo mejor te que sí, te discute en casa porque no duerme bien. Y subiendo el umbral de dolor, bajas el umbral de compra. No, ¿Qué hace Amazon para que compremos? No te da un plan sencillo de tres pasos, Amazon. Te da un plan de un paso. O sea, dentro de poco vas a hacer y ya lo tienes. Comprar un clic. ¿Vale? También tener en cuenta que la gente ¿eh? compra con la emoción el problema interno, que hemos hablado antes, pero luego lo no va a razonar. Luego lo va a razonar puede ser que cuando llegue a casa su pareja le diga, pero ¿estás tonto? Le a ahora mismo. Por eso no caigamos en el tema de ser humos porque al final bueno, hay gente para todo, pero al final la gente razona y dice, esto no. La gente lo va a razonar, o sea, tenemos que ser honestos. Y por eso tenemos que conseguir, cuando emprendamos, que sea el cliente el que diga las cosas. Con el cliente. ¿De acuerdo? Nos tienen, que percibir un, que nos tienen que percibir un 10 como producto, como empresa y como persona. En caso de que haya una empresa o una marca a la que representemos, para no perder esa autoridad. Fundamental. En nuestro producto, nuestra empresa y nuestra persona. Si no es un 10, puede ser un 8, puede ser un 9. hay que va a depender del plan de compra de nuestro cliente. ¿De acuerdo? Ejemplos de cierre para, para cuando tenemos objeciones. Hacerle dos preguntas que acaben en sí para que la tercera también sea un sí. Una novia que se va a casar que tiene un montón de cosas que chequear y que hacer tú le puedes decir, mira, te quitas una cosa menos. Dan por hecho que lo va a comprar. Dice, si sabes que al final vas a lo vas a necesitar. ¿vale? Comparar cuantías. Yo con una clienta que me contestó que no, que, no tenía, que quizá nos podríamos venir más adelante, pero que de momento no. Le dije, oye, Ima me dijo, quizá en un futuro y le dice, oye Inma, en un futuro ¿cuándo tienes 10 minutos para ti? Al martes siguiente nos reunimos porque el futuro suena muy grande y 10 minutos suena muy pequeño jugar con las cantidades comparar plazos, ¿vale? lo que te supone el hecho de no solucionar esto, se te va a echar el tiempo encima, la posibilidad de acertar y de evitar el error darte un capricho a veces, quizás con el tema de las flores, ¿por qué no te suscribes a nuestro servicio de flores mensuales? Para tener flores para ti, para nadie más. Podemos apelar a eso. Darte el capricho de tener todas las semanas un ramo de flores nuevo en tu casa, sin que tienes que hacer nada. Por eso digo que hay mucho trabajo que hacer a la hora de emprender. Y tener que conocer vuestro producto, su, nuestro servicio de arriba a abajo. Y lo que le hace sentir a vuestro cliente. ¿vale? Muchas veces tenemos que ap apelar a lo que hemos comentado al principio, al tiempo o al dinero. Si algo que le ofrecemos a nuestro cliente le va a, le va a, ahorrar, le va a ahorrar dinero, tenemos que atacar por ahí. Cuando digo atacar es en el mejor de los sentidos. Me muevo todo el rato en esa ambivalencia de decir, tenéis que hacer el CTA, tenéis que hablar del problema, tenéis de que recordarle qué pasará si no te contrata, pero de forma honesta. Y si conseguís, además, con las preguntas abiertas, guardando silencio, que sea la persona que, con la que estamos trabajando, la que lo desvalice, muchísimo ¿Vale? mejor. Conseguir, client, conseguir clientes y crear un sistema, fundamental. Si no tienes un sistema, tienes un trabajo. Si tienes un sistema, tienes un negocio. Hay mucha gente que ha dejado su trabajo o que piensa que puede vivir de vídeos en YouTube. Pues si tu jefe te parece malo, imagínate el algoritmo de YouTube, porque vas a tener que trabajar mucho para conseguir 100 euros. ¿Vale? Os voy a contar mi people Plan y con esto vamos a ir terminando, con este embudo. No sé si se ve bien, pero yo tengo a la gente de mi, de mi WhatsApp, la tengo etiquetada por niveles. ¿vale? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Os acordáis de la señora que me dio trabajo, que era mi madre? Es muy importante tener un People Plan. Y un People Plan consiste en tener a la gente etiquetada o clasificada o en un CRM para poder estar pendiente de esa gente y saber quiénes son clientes, quiénes son amigos, quiénes son socios, quiénes son potenciales, bueno luego lo clasifica cada uno como quiere, quiénes son conocidos, etcétera. ¿Qué hago yo con esto en mi WhatsApp? Pues, los que están en nivel 1, contacto con ellos mensualmente, los que están en nivel 2, contacto trimestralmente y los que están en nivel 3, contacto anualmente, Navidad o cumpleaños. Y en 10 minutos soy capaz de regar el jardín de mi agenda de contactos. Porque sabéis una cosa, si no estás a la lista, no estás en la lista. Y te puede pasar que te respondan diciendo, justo ayer estaba buscando tu móvil. Os recomiendo mucho esto, os recomiendo mucho el tema del CRM, que tenéis un sistema que invirtáis. Cuando queráis emprender, al principio es verdad que lo vais a tener que hacer vosotros como somos, pero os he contado antes que si conseguís un cliente y os paga, os paga 500 euros o 300 euros y necesitas invertir en una, en una herramienta, no escatimes en eso. Porque es como contratar a alguien y con esto ya termino. ¿Sabéis cómo voy a la prospección de clientes? Con un programa que me busca los datos en LinkedIn. Ese programa extrae todos los datos de la gente. La gente ha puesto en LinkedIn de forma legal, no es nada raro, ¿vale? Y luego tengo otro programa que me busca los correos electrónicos públicos de esa gente. Y monto una campaña para ponerme en contacto con ellos. A lo mejor son mil personas en tres meses y de esas mil personas, ¿sabéis cuál es el porcentaje de cada diez, siete notaciones de caso, a dos de Schellbaum, y una que hace caso. Y Miguel Ángel es una de esas personas. Por eso estoy yo aquí. Os animo a que elijáis qué lugar queréis ocupar dentro de un sistema que funciona con empresas, que solucionan problemas a las personas. Vosotros sois las o sea, lo, que es, lo que es seguro es que sois las personas que compran productos y servicios de otras empresas. Todos somos consumidores. pensar también en vosotros cuando vayáis a una tienda, una tienda que entré el otro día y no nos conocía de nada. La vez de entrado, y le, le regalaron unos, unos chupachups chupa a nuestros hijos. A mí me ganaron Me pidieron permiso para hablar ¿eh? así. Fijaros en eso como consumidores. Y luego, en la parte de empresa, que queréis ser? Todas las opciones son legítimas. ¿De acuerdo? Incluso alguien puede tener un trabajo por cuenta ajena que tiene un horario maravilloso, trabaja trabajo con gente fantástica, y le permite tener, lo que sea un side project, un proyecto secundario, que es un emprendimiento que le da unos ingresos extra Maravilloso. Pero que sepáis que cuando trabajáis para una empresa... Puede ser vuestro único ingreso, vuestro único cliente. Mi recomendación es que tratéis a las empresas, aunque sean por cuenta que no clientes, ¿de acuerdo? Para no perder ese espíritu emprendedor, pero que sepáis que todas las empresas tienen a un emprendedor detrás que un día se atrevió, creció, creció, creció y empezó a necesitar gente a la que termina contratando. Os animo a que os den la oportunidad de trabajar mucho, porque, los, como habéis visto aquí, hay mucho trabajo que hacer. Antes de lanzarnos a la piscina, hay mucho que trabajar, investigar la competencia y, sobre todo, conocer muy bien el que quiere nuestro cliente y diseñar el mejor producto o servicio posible. con esto, Muchas gracias, bueno, Ya sabéis lo que ha dicho al principio: que hay que ir, ir, ir, y al final se llega. Es cuestión de, de ir, ir, ir. Y también pues lo que has hablado mucho, el foco es el cliente. Y, que, que y solucionar problemas. Lo que hay que hacer en esta vida es solucionar problemas, no crearlos. Porque entonces no hay miedo. Muchas gracias, Nacho. Muchas, muchas gracias. Gracias. gracias. Nos a ver. Muchas, muchas gracias. gracias por venir a vosotros, chicos y chicas. Hasta luego.